y como no podía ser de otra manera, por su compromiso social, su vinculación con, con las instituciones, con, con la ciudad, con la región eh, que él tiene, dijo, bueno, vamos a empezar a dar los primeros pasos, y así llegamos a este momento. Lo quería decir porque esto es, es un poco lo que nos motivó a realizar esto, y que como decía bien la doctora Verónica Cruz, es el inicio de las primeras actividades y, y, y, y desarrollos que seguramente la universidad va a ir eh, tomando para reconocer a tantas, tantas eh, mujeres que hicieron posible que hoy la realidad de nuestra universidad, que la realidad de la ciencia, de la educación y la cultura en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país que surgieron en estos ámbitos, este, sea reconocido, ya sea eh, post-mortem como también... Eh, eh, algunas que estén presentes. Así que bueno, no quiero tomarme más tiempo, le agradezco mucho y realmente estamos, pero eh, en nombre de toda la Comisión Directiva de la Universidad Popular Alejandro Cor, estamos muy, muy contentos eh, de esto que estamos realizando en forma conjunta. Bien, y me atrevo a redoblar la apuesta, Luis. Eh, mujeres e identidades diversas también, ¿no? Vamos a... <risa> Vamos de a poco a redoblar, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a escuchar entonces a Martín López Armengol, vicepresidente de la Universidad Nacional de la Punta. Bueno, muchas gracias, Inca. La verdad que eh, muy contento, muy, muy emocionado por, por esta actividad. Lo escuchaba atentamente a, a, a quienes hablaron eh, y, y, y, y fundamentalmente con, con lo que decía Luis. Cuando. Cuando cuenta cómo se dan, cómo se dan las cosas, ¿no? cómo, cómo, se, cómo los proyectos eh, empiezan a, a tomar forma. Y lo que contó Luis es así, digamos, ¿no? es, es este, la, la, la comunión que, que debe existir y que todos tenemos el compromiso de sostener y mantener cuando hay instituciones serias que trabajan para mejorar la sociedad, cuando hay proyectos eh, serios, disruptivos, eh, Vanguardistas, como el que presentaron eh, todo el equipo de trabajo, quizás en la figura de, de Inca, que fue su, su principal, lo que es su principal promotora eh, dentro de la Universidad Popular, eh, Alejandro Con. Así que eh, quería empezar con esto, con eh, la, la alegría que, que, que nos genera a todos eh, y a todas el, el estar, el, el ser de alguna manera este, protagonistas y, y, y, y, y brindar. O agregar pequeños granitos de arena para que estos proyectos este, salgan a la luz y puedan ser una realidad a partir, a partir de hoy. Eh, por supuesto que eh, quiero transmitirles también el, el saludo de, de nuestro presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor arquitecto Fernando Tauber, quien por, bueno, por cuestiones de, de agenda no, no podía, hoy no podía acompañarnos, pero este, me pidió expresamente a a todos los que y todas que participaron en este proyecto y a quienes están escuchando dejarles un, un cordial saludo y un afectuoso abrazo y una felicitación fundamentalmente por, el, por estos conversatorios y por, y, y por la temática fundamentalmente que ellos que ellos abordan eh, para mí es una, es una actividad que, que, que que me llega muy, muy a fondo desde distintos aspectos. Primero desde el, desde el individual, eh, el estar compartiendo esta actividad con, con mucha gente a la cual te este, admiro y respeto eh, en, en el plano individual por haber trabajado juntos, ¿no? Siempre, a mí me representa una, una gran satisfacción cuando uno tiene la suerte de poder trabajar con gente que respeta y que la relación... Eh, Afectiva eh, se va construyendo en función del, función del trabajo. ¿no? El, la posibilidad de estar trabajando con, con, con Ana Cócaro, con, con el propio Luis, eh, con Gabriela Troyano, con quienes hemos compartido siempre este, proyectos, ideas, discusiones, eh, y siempre sumando y siempre buscando, buscando aportar. La presencia de, de Henry también, un amigo. De, de, de mucho tiempo, este, con, compartiendo también problemáticas de la ciudad, eh, de nuestra Universidad Nacional de La Plata, eh, por supuesto que con Verónica Cruz y con todo su equipo, no es, este, para mí es siempre un, un placer escuchar a Verónica, eh, cuando hablo después de ella tengo un problema que ya no me queda nada que decir, pero la tranquilidad es que nunca lo hubiese dicho tan bien como lo dice ella, así que este, eh, es un gusto enorme realmente, trabajar con Verónica, eh, en un tema tan, tan sensible para todos nosotros, en su prosecretaría, además de todos aquellos aspectos eh, vinculados a ese principio y valor marcado a fuego en nuestra universidad, en nuestra sociedad, como Memoria, memoria Verdad y Justicia, eh, siempre hablamos con, con Verónica la importancia de la Prosecretaría de Derechos Humanos para trabajar también la ampliación de derechos en muchos aspectos que tenemos que seguir trabajando. ¿no? Hoy... Eh, las, las cuestiones y aspectos de, de género y la resignificación del rol de la mujer, particularmente en la historia de nuestra región, de nuestra ciudad, eh, cuestiones de, y aspectos de accesibilidad también. Somos una universidad inclusiva y como siempre decimos, la inclusión está mucho más allá de este, que no tengan restricciones en el, en el ingreso, sino la inclusión es realmente mostrarse como una este, universidad al alcance de todos y al alcance de todas aquellas que y aquellos que quieran este, cursar, que quieran participar en realidad de la vida de, de nuestra institución. Y, y reconozco en, en Verónica y en todo su equipo este, arietes fundamentales para poder cumplir con, con, esta, con esta finalidad. ¿no? Eh, además de darle la bienvenida a Carolina, por supuesto, el, el honor de, de, de trabajar con Pedro de Leche con quien tuvimos muchos proyectos en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, como siempre decimos, somos todos tipos de laburo, entonces era charlar, era un almuerzo, ponernos de acuerdo, en un programa, en, ese, en, en esa época era un programa de gestión de, de, de organizaciones culturales, eh, eh, o de gestión, perdón, de organizaciones culturales, sí, bien digo, y, y nada, y ya está, y, y tuvo el espacio, y Pedro lo hizo, lo cubrió de una manera extraordinaria. Eh, digo, son ejemplos, y seguramente me estoy olvidando de mucho y siendo injusto, pero... Eh, al ver todos los cuadraditos que veo, eh, en muchos de ustedes surge esto, respeto, admiración y fundamentalmente proyectos eh, que se han podido concretar, y proyectos muy serios además que hemos podido concretar. ¿no? Desde lo institucional también, por supuesto, que para mí es un motivo de, de, de mucha alegría esto, esta actividad, por lo que representa para nuestra universidad todos aquellos aspectos vinculados a la ampliación de derechos, lo explicó muy bien Verónica, así que no voy a redundar redundar sobre esto, ¿no? pero nuestra universidad es una referencia en la región, nuestra universidad es una referencia también dentro del sistema de universidades nacionales, solo destacar la importante tarea que cumplimos en el Consejo Interuniversitario Nacional a través de la participación en la red este, RUGE, en la cual Perónica por supuesto ocupa también un rol este, protagónico, esta red universitaria de género en donde realmente siempre hay proyectos eh, muy, muy avanzados, hay proyectos muy, muy serios y que buscan en definitiva el, el, el, el posicionamiento que debe y tiene que tener este, este tema en, en cualquier agenda pública. Eh, quería por último decir que la, el, el, el respeto y la importancia que tiene el tema... En, en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Que eh, quiero destacar el, el, el trabajo y el aporte de las cátedras libres, ese espacio reformista, ese espacio de, tan valorado por nuestra Universidad Nacional de La Plata, eh, decía eh, Ana, más de 120, sí, más de, creo son más de 125 cátedras libres y encontrar una cátedra libre, este, como la cátedra libre de Alejandro Korn, que además es muy activa, entre otras, que también participan, ¿no? pero que son muy activas, y este es el rol de la cátedra libre. La cátedra libre es crearla, es pensarla, es crearla, y una vez que está este, en el ámbito de nuestra universidad, es trabajarla, porque el real objetivo de estas cátedras libres es esto, es presentar temas, eh, y es darle a nuestra universidad este oxígeno reformista que significa la participación de distintos actores sociales a través de este formato de cátedra libre. Así que siempre eh, lo, que, lo que a nuestra universidad respecta, cuando hay una actividad, eh, además de la importancia como es esta, pero organizada o apoyada o protagonizada por una cátedra libre, para mí es un motivo, para nuestra universidad es un motivo de particular, de particular alegría. Bueno, y por último el tema, como les decía hace un rato, ¿no? La esta resignificación de los cinco sabios, donde, donde este, Korn precisamente forma parte de uno de ellos, como recién los enumeraba, este, los nombraba Luis, y, y yo creo que, que no, y en una de las primeras conversaciones que tuvimos con Inca, eh, me parece que no tiene demasiado sentido encontrar a cinco sabias, creo que seríamos muy injustos, seríamos muy injustos... Eh, no solo porque seguramente hay este, muchas más de cinco mujeres que han construido mucho en nuestra sociedad y nos quedaríamos cortos con las cinco sabias, eh, sino que fundamentalmente seríamos muy injustos por la inmensa cantidad de mujeres que han sido silenciadas, por la inmensa cantidad de mujeres que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de este, poder llegar a ser este, sabias, o, o referentes en alguna disciplina, por una sociedad que las escondía, por una sociedad que las este, acotaba a, a actividades que estaban muy lejos del potencial que, este, y de lo que podrían haber llegado a aportar en su, en su rol este, íntegro y, y completo. Entonces, eh, me parece que esto es un gran paso para, para plantear el tema, y y a mí siempre me queda, provengo de las ciencias económicas, este, como decía este Ana, y, y particularmente siempre me gustó mucho eh, las cuestiones vinculadas al, al, a la revolución industrial y al efecto sobre, sobre el trabajo y sobre los trabajadores y sobre las trabajadoras. ¿no? Y, y encontré una vez una novela de, de Mario Vargas Llosa que se llama El paraíso en otra esquina, seguramente la han leído, que... Este, cuenta la, la vida de Flora Tristán eh, y de Paul Gauguin, que era su nieto. ¿no? Entonces, el libro, maravillosamente, al estilo de Mario Vargas Sosa, eh, va alternando capítulos y capítulos entre la vida de esta luchadora por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, como Flora Tristán, en donde el libro resume perfectamente el... El, el, el clima agobiante, el, la, la presión eh, que sentían eh, las mujeres fundamentalmente de la época y la imposibilidad de poder trabajar y de tener derechos laborales en una época donde las legislaciones laborales estaban, en el mejor de los casos, recién empezándose a plantear, y lo contrasta, capítulo por medio, como le decían, con la vida de uno de los pintores más, más fascinantes del impresionismo, que fue Paul Gauguin en, en, su, en su Tahití, donde encontró su, su lugar donde expresarse. El libro, es difícil esto de contarlo, el libro da una sensación de alienación y de libertad en cada uno de estos capítulos que es, este, que es fascinante realmente. Y, y es, es esto como un ejemplo de todo el inmenso trabajo que, eh, que han hecho y que siguen haciendo todas las mujeres por. Este, tener sus, sus derechos plenos. Y estamos todavía a medio camino, estamos, tenemos todavía mucho por, por construir y, bueno, y siempre eh, encontraremos en la Universidad Nacional de La Plata y en todas las instituciones como la Universidad Popular Alejandro Kohn, su cátedra libre Alejandro Con este, y las muchas otras instituciones que también se ocupan y se preocupan por esta temática, eh, instituciones este, dispuestas a dar siempre este paso adelante que significa genéricamente una ampliación de, de derechos muy merecidos. Así que eh, yo nada más que, nada más que esto, realmente agradecerles mucho eh, la, la organización, la idea, eh, y, y por supuesto, eh, ya el, el, el, el, los, las personalidades que van a trabajar y van a compartir estos conversatorios, auguran seguramente un, unas charlas muy, muy positivas y muy, y muy atractivas para quienes quieran escucharlo. Así que no más que esto, les agradezco realmente muchísimo.